Un saludo muy especial para todos. En este video les voy a enseñar a hacer una caja regalo 2 en uno. ¿Por qué digo dos en uno? Porque la obsequias va a servir también como decoración. Por eso digo que dos en uno. Espero les guste. Vamos a ver cómo se hace. Voy a reciclar una cajita. Ustedes pueden reciclar la cajita que deseen, solo tienen que seguir estos pasos. Voy a quitar esta parte. pegar acá para asegurar bien y voy a pegar también este lado y pego esta parte esta neta la pego acá vamos a forrarla la forré con papel verde por todos los lados el, el interior no tiene necesidad de forrarlo voy a tomar eh, goma eva escarchada yo lo me así y lo doblé la mitad acá me di 4 centímetros igual acá en este lado en esta parte también quedan 4 centímetros voy a trazar las líneas y voy a hacer una línea curva en esta parte, cortamos voy a utilizar acetato y cortetitas de foamy escarchado negro voy a pegar el acetato acá, esto es como la ventanita porque voy a hacer un vagoncito de un tren y voy a pegar acá las tiritas voy a aplicar silicona líquida en esta parte y pegamos así en esta parte también voy a pegar fome escarchado, corté una tinta nos quedaría así voy a utilizar fome escarchado verde y rojo Puede ser una flor, una cortamos recuerden que todo esto que hago ustedes ya miran según la cajita que vayan a utilizar yo solo estoy les estoy dando la idea bueno esta ya la corté y de muestra esta voy a repasar otra más grandecita y cortamos nos quedaría así con la plancha voy a termoformar la florecita un poquito los pétalos Igual voy a hacer lo mismo con esta. Voy a utilizar una perla dorada para pegarle a esta. Y ahora voy a hacer las hojitas. Voy a hacer tres hojitas. Ya las corté. Vamos a armar la flor así. Y voy a pegar las hojitas a los lados de la florecita. En tres laditos. De esta voy a hacer dos. Ahora voy a utilizar icopor. Este de 3 centímetros de espesor y con lima y bisturí voy a cortar así. Y con la lima vamos a pulir así. Estas serían las llantas del vagoncito que voy a hacer. Nos quedaría así voy a pintarla con vinilo o pintura acrílica negra nos quedaría así vamos a cortar tres círculos verde blanco y rojo vamos a pegar así desea uno más pequeño que el otro en este verde Voy a hacer como el ring de la llanta lo van a hacer así y cortamos vamos a pegar y de este cortamos o hacemos otros tres, que serían cuatro esta parte la vamos a pegar, pegamos así con silicona caliente pegamos las flores en los lados y seguimos pegando Ahora con glitter, esto es opcional, voy a escribir, Merry Christmas, ay no sé si se pronuncia así, es Feliz Navidad, lo pueden copiar en español Feliz Navidad, y dejamos secar, y ahora vamos a pegar las llantas, voy a abrir acá esta parte para no irla a pegar y pegamos la otra y así pegamos las cuatro esta parte no la había pintado vamos a terminar de pintarla negra para que se vea más pulida, más bonita porque como va a ser una decoración ahora en goma eva escarchada blanca voy a dibujar un muñequito de nieve y esta más grandecita cortamos esta parte, vamos a cortarla dejando pues como más grandecito, y nos quedaría así. Vamos a tomar fomil negro, que también es escarchado, y vamos a hacer el gorrito y cortamos. En esta parte vamos a colocar un pedacito de foamy rojo con la plancha. Vamos a formar el muñequito de nieve. Voy a apoyar acá el dedo para que quede mejor. Y la voy a pegar en foamy escarchado negro. Vamos a cortar. Dejando un borde. pegar el gorrito que también termoforme la parte inferior y voy a tomar un palillo voy a cortar esta parte voy a hacerle acá un huequito aplico silicona caliente y pego o también pueden utilizar silicona fría pues así voy a pintar la grisita con pintura fluorescente con acrílica es pintura acrílica y hacemos ya la boquita y los ojitos. Voy a colocar la bufanda que la corté también de foamy escarchado. Corté una tinta delgadita y la pegamos así. Ahora con foamy, con el mismo escarchado, voy a colocar acá el muñequito para hacer la manito. y vamos a darle vuelta para hacer la otra manito la calcamos y la van a cortar vamos a pegarla pegamos esta acá y esta ahora vamos a pegar el muñequito en esta parte como colgándose del trencito, del vagoncito, le da las manitos y las pegamos así las dos, nos quedaría así acá en esta parte vamos a pegar el cordón para amarrar este es cordón de seda o cordón con cola de ratón vamos a pegar acá dos corazoncitos para que no se vea el cordón acá también para que nos quede más pulido. Y en esta parte vamos a pegarle piedritas doradas. Vamos a colocar papel seda. Y voy a poner unos más velitos. Voy a colocar dulces galletas, lo que deseen que es para Navidad. Con estos marcadores metálicos de marca Pelican voy a escribir un mensaje pueden escribir acá el mensaje de navidad que deseen, esta cajita está ideal para regalar a un novio, a una amiga, a la suegra, a quien deseen en navidad, a quien no le gusta que le den regalos en navidad y escriben el mensaje que deseen como les dije, ya verán si les gusta este que escribí, acá dice punticos con este marcador, brillante o dorado y delineé de la letra, ahora con pintura acrílica blanca voy a hacer nieve pero como ahí está el muñequito de nieve entonces le hago un tico de nieve me parece que se ve muy bonito y por último vamos a amarrar Vamos a hacer unos minutos en esta parte amigos esto ha sido todo por hoy espero que la idea les haya gustado creo que a quien lo regalen le va a encantar le vas a obsequiar dos regalos manito arriba si te gustó y no olvides compartirlo con tus amigos, hasta la próxima